¿En qué momento tengo que ajustar cámara y <risa> yo, yo digo <risa> 3-2-1 y ya está? Yo, ah, yo. Lo haces con los dedos y ya está. Eso ya está en fin, te explico el plan. ¡Explícame! El otro día estaba jugando con un colega. No me sigas Wisbichu. <risa> va, va, va, me callo, me callo Todo tuyo, dispara Y le pego una paliza Así que le dejé que eligiera mi baraja Y le pego otra paliza así, así que me puse una baraja de todo hechizos Y él incluso me cambió las cartas fuertes para unas nefeadas Y casi empatamos Pero entonces se me ocurrió la idea ¿Y si hago una baraja solo de hechizos? En plan como un alquimista y la ¡Pero no estábamos hablando de pizzas! También. <risa> la, la pizza viene después. Bien. Vale, vale. O sea, alquimistas, ¿qué puedes hacer con hechizos? ¿Tienes veneno? Ten, tengo... Eh, veneno. Y veneno. Veneno. Rayo. y rayo veneno con tres. Hielo. Y veneno. Rabia. Elixir. Y veneno. La caldera, que... Eh, más o menos. Es pues, una bruja. Y la bruja. Bueno, va, va. Y, y veneno. Sí. ¿Pero qué hacemos? Primero todo. O sea, primero con nuestra baraja, la que tenemos. Sí, primero hacemos. Primero hacemos vale, con vale. nuestra baraja, que seguramente te habrás hecho una baraja counter de mi Nama ¿Verdad? No, ni ni mi ha mirado. No. Yo te hice mi baraja. Mi baraja es indestructible. Te va a matar, te va a destruir. ¿te ¿Hace cuánto? Si lo miré yo hace <risas> dos días estabas. Hace dos días estabas. Ah, es, ver... es verdad. marco que... ha abandonado el clan, hace nada. Es, es verdad. Haceme... Es verdad. Vale, espera, <risas> que vuelvo. ¿Por qué te has ido? Hostia, y ahora que te acepten. ver, ah, te puedo aceptar yo. Uh -huh. Oh, perfecto. ¿Eso? <risa> Porque soy… Yo. yo llevo mucho tiempo. Ah, y ya está pidiendo el puto bendigo. <risa> Hombre, yo aprovecho, ¿no? Llega ya el segundo, ya. oh, Quiero, quiero darme. ¡Que quiero rayos! Vale, empezamos la batalla con cartas normales. Me se pidiendo cosas que vamos a utilizar en la casita de Elixir, ¿no? Sí. ¿Sabes eso de las más primero es para que cuando subas las escaleras puedas ver las pragas? Sabía que era al revés. Que la mujer. Juega al revés! ¡Que te las venas! ¡Uy! ¡Espera, espera, espera! Yo no me pago esas cosas. ¿Cómo paro esto? No puede. Poner en pausa. ¡Al ¡Que tiene el elixir, eso es trampa. No. ¿Trampa por has. qué? Ya no me gusta. ¿Trampa por qué? Uy. Ese va a morir un poco. No me gusta, eh, con estás jugando. me mola que juego. ¿Yo? Te Pero qué Y pum. Y oh, pum. No, se me la queda. Mejor, mejor, así me gusta. Juego. Mierda. Conmigo. Ayúdame. Se me ha alegado un momento. Está grabado. Se puede demostrar. No se puede demostrar. yo no he visto nada. Pero <risa> déjame poner el bautelixir. ¿Por qué? <risa> eso. ¡Ya no lo tengo! Vale, pues te pongo una de estas. ¿Qué hago con eso? No es la primera vez que lo veo. ¿Recuerdas el ejército de esbirros que has mandado antes? Ese. No, pues se ha vuelto a ¡Ah! ¡Que se divide! No lo sabía, no lo había visto todavía ese. Si sí lo viste en mi vídeo. Es verdad. Sí. No, no, había, no había luchado <ríe> contra ellos Y me otro poquito Es <ríe> <ríe> la papilla, tío. ¡Qué rabia! Sí, tengo el chiste de rabia si quieres. <ríe> y ahí peta, ahí peta, ahí peta, ahí peta. Caray, eso está muerto. Meto. Pero tú toco también. <ríe> oh shit O <Or> not? <ríe> sí, oh, muy bonito. Muy bonito. Hechizo de rabia <risas> ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡No! Uh, ¡Corre, muy sabroso! ¡Tres potes! Ah, se ha uno <risas> No pasa nada, ¿no? pasa nada No, no pasa nada Joder, qué pesado con el carboncito Ah, <risas> que sí? ¿Esa es legendaria? Sí ¡Qué, ¿Qué <risas> ¡Madre mía, me estás acorrando! No. No. The power in the dark side. Yo sí acabo la batalla de encima de Marco Pole ¿eh? Bueno, ya está. No hay nada interesante en este vídeo, se caos. Últimamente no sé por y qué... En no. la tú, eh. Y con 10.000 de elixir, o sea... Ah, o sea, yo esqueletos y tú... La, la mierda baraja esta, sí. <risa> vale. Invoca tú. ¡Mierda de baraja! Ahora vamos a ver el poder de la alquim alquimera. No, ¿Cómo le llamamos a esta baraja? Alquimia. Hostia, ya me está poniendo torretitas de mierda. Estoy haciendo mi magia, ¿eh? Yo creo que mi sí. debería darle de comer a mis trabajadores. Tus trabajadores están muriendo. Debería darles de comer porque están un poco en los huesos. Ah, Ya hemos soltado el trauma de hoy. <risa> y ahora no tengo ni idea de cómo... Parar el rey esqueleto. El rey esqueleto, tú déjalo. Te avancé, eres feliz. ¡No! Su único sueño es avanzar! ¡Ay, oh, Dios mío! revienta! ¡Me revienta, ya está! ¡Qué puto dios! Me gusta, me gusta, me cae bien, ¿eh? Sí. Se le voy a subir al suelo. Le voy a subir al <risa> suelo. Mira, mira. Vas a flipar, ¿eh? No, no, basta. Ah, ah, a flipar. ¡Uy! ¡Uy! Dios, uy, ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! uy ¡Uy! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Y eso, eso petan, eso petan. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! puede ser! yo págalo, pues ya tengo la super ¡Uy, uy, uy, uy! Mierda. ¡Nueve! ¡Ocho! ¡A qué te gano! ¡A qué te gano! ¡No te gano ni no! ¡Chum! ¡No por tu libertad! Jimmy. Es que me vas a ganar. Es que No, no, no puedo, voltar. No pasa nada. Tú inténtalo. Pero es que no, no te llego por el otro lado. Entonces, pues tienes que llegar por el otro lado porque ya lo tienes todo muerto. Y por eso estoy bloqueando ese lado. Y de una forma demasiado extrema. Mira, mira, mira. Te voy a hacer el oh, ataque ¡Oh! Hay alguien aquí animándome. <risa> ¡Vamos, Marco Pole! ¡Sí! Corre, corre, corre. ¿Qué demonios? Corre, corre, corre. ¿Qué día ha pasado ese rayo? ¡Corre, no. corre, corre! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! no ¡Esta es que te ha sonido! ¡Que no nada en la pantalla esa negra! ¡Corre, corre, no. corre! Está perdido, está perdido. ¡No, tío! Me ha fallado Mira la tarjeta. Me, ¡Me ha fallado la tarjeta gráfica! ¡No jodas! Sí, se me ha puesto la batalla en negro. En fin, pues ya veis cómo… Y que el está pidiendo aquí batalla. Venga, venga. Espera, que había la baraja. Yo le gano con lo que sea. Pues le invoco más escalitos. Escalitos, ¿eh? ¿Pero cómo los invocas ahí? ¿Ves? ¿Cómo se te ocurre? No juzgues que te he ganado. Te está reventando un poco. No, tú tranquilo, es una simple ilusión. Te has tomado demasiado elixir, alquimista. Y el globo se va deshinchando, y cae y muere. No muere, es una representación del de calentamiento global. ¡Exacto! Porque en la atmósfera <risa> explota, y al explotar, ¡morimos todos! Y así, así no te Minecraft. <risa> Este tiempo que tira hacia atrás, sí. vais a ver cómo sí. me va a poner derrota, es una simple ilusión. Realmente es pura edición lo que ha hecho Marco Polo ahora mismo. exactamente Realmente yo soy el otro. Ha hecho Photoshop, no, Photoshop no, Paint, que es más profesional. Ha cambiado los nombres y pone… Pero yo he ganado. Oh, no. No, no me vale tirar un oh, rayo, espera, no, no, no, no, no, no, ¡Hostia, no, ¡Hostia, que no, ¡Hostia! ¡Hostia, que El rayo, y yo digo, 26: digo, que gano, que gano, que gano. <risa> y está en plan, ¿tío? ¿El rayo a la torre? ¿O a las.? ¿O, a las, o a las.? Ya está así, tan confiado, eh. Yo también que pensaba que, de, que la. que destruías. En fin, pues nada, ya despedimos, ¿no? <risa> que ya más aparezca suficiente para hoy. Todos estáis despedidos, ¡fuera a la calle! ¡A <risa> ¡Ah, mierda, esqueleto! <risa> en fin, espero que os haya gustado. Si dais un like, estaría eternamente agradecido. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!